Vale, pues un vermu repara o café repara, que es lo que solemos hacer desde Ingeniería Sin Fronteras, pues un poco dependiendo de si lo hacemos por la mañana o por la tarde, eh, es un acto como el que estáis viendo, en el cual eh, la idea que pretendemos fomentar es el que la gente eh, no tenga miedo a intentar reparar eh, sus cosas que pueda tener por casa y que al final vaya a desechar eh, como residuo, y que se acerquen a estos talleres para que entre todas las personas que se acercan eh, compartamos conocimientos de reparación, en eh, los pocos o muchos que podamos tener, pero al menos intentarlo, porque hay veces que eh, creemos que es más difícil de lo que parece y un dispositivo que no te funciona, simplemente con abrirlo ya puedes llegar a ver cosas que incluyes por qué pueden estar mal. Y bueno, pues entre los conocimientos de todas las personas al final sí que se consigue reparar bastante cosas. Nuestra intención es al menos intentarlo y la verdad es que sí que estamos viendo que conseguimos porcentajes altos de reparaciones de, de estos dispositivos. Entonces, eh, desde Ingeniería Sin Fronteras, eh, normalmente lo que hacemos es dividirnos en varios grupos de, dependiendo del tipo de dispositivos, eh, pues ya sean bicicletas o dispositivos eléctricos, electrónicos, más mecánicos... Eh, que hacemos también parte de textil o reconversión de, de, de ropa, ¿no? Hay gente que viene a lo con una camiseta rota e incluso le damos una segunda vida y a partir de esa tela podemos reconstruir pues a una pequeña mochila, una pequeña bolsa o hay muchas ideas que salen de, de toda la gente que participa. ¿Y bueno, por qué lo hacemos? Pues realmente porque vivimos en una sociedad donde hay un hiperconsumo eh, es una sociedad no, del comprar usar tirar comprar usar tirar y no llegamos a reutilizar muchos dispositivos entonces al final pues, los recursos son limitados y todos y todas lo sabemos y... Pues eh, necesitamos darle una segunda vida, intentar mantener en esta fase de uso los productos el máximo posible, que la última opción pues, ya sea el reciclaje. ¿no? Entonces, eh, nuestra idea es eh, concienciar a la sociedad de que necesitamos de crecer, digamos, eh, no aumentar ese hiperconsumo y seguir dando esa segunda vida a estos productos porque. Eh, aunque creamos y, y muchas veces es así que el coste económico de comprarte un dispositivo nuevo es mayor que perdón es menor que el, que el de la propia reparación, pues al final no solamente es ese coste económico, ¿no? hay, hay mucho más allá el, el coste de todos los impactos sociales y medioambientales de, de todo esto. Entonces es, es lo que queremos fomentar desde Ingeniería sin Fronteras esta, esta reutilización.